Hola, saludos criaturas de la oscuridad, hoy los archivos de la noche queremos daros la bienvenida a Asia o mejor dicho a la Asia de 1998 o mejor aún la Asia de 1998 vista por norteamericanos de 1998 porque volvemos al pasado para hablar de estirpe de oriente, el juego de white wolf o mejor dicho eh, un subjuego de vampiro la mascarada que en dicho año eh, lo petó. Muchos lo jugaron, los que no se leyeron el libro, discutieron mucho en foros, se estuvo hablando muchísimo de él. Aunque ahora parece como que ya no se quiere saber mucho de él. no hay, hay mucho silencio en la edición V20, en la nv 5 hay un silencio todavía más atroz. Y todo apunta a que se va a desoficializar. Lo cual para mí es una pena y trataré de convenceros de que para vosotros también porque como trataré de que veáis, para mí este tipo de oriente es un gran juego. Bueno, este que veis aquí, rojo y llamativo como un templo chino, es el estilo de oriente. Es el libro que me hubiera encantado enseñároslo en mis manos, como se suena hacer la reseña, pero desgraciadamente el coronavirus y el confinamiento han puesto muchos kilómetros insalvables entre mi ejemplar del estilo de oriente y yo, por tanto, he hecho esta presentación de LibreOffice que al menos espero que por lo menos pueda resultar instructiva vale eh, como he dicho eh, el Strip de oriente fue un, un gran éxito en su momento y yo creo que este éxito se debe a dos causas principalmente la primera es que coincide con el momento en el que por fin el manga llega a Estados Unidos eh, con mucho impacto en los fans y también Imagino que a la vez parte también de cultura asiática, que no esté tan directamente relacionada con el manga, entraría al mismo tiempo. La segunda tiene que ver con que eh, nos encontramos en el 98, a las finales de la segunda edición de Vampiro la mascarada. Y en general la sensación que tenemos es que ya se ha dicho todo de vampiro. Se han escrito todos los módulos de lo que se puede escribir, eh, nos han tenido en un culero muy fascinados. Pero parece que no hay información nueva y no hay nada, ninguna novedad interesante, lo cual es un poco de bajona para los fans que no hemos acostumbrado a vivir del lore y de la metatrama. Vale, poco después llegaría la tercera edición de Vampiro y veríamos que, no, que todavía nos iban a contar muchas cosas y en algunas no iban, no iban a enfurecer. Pero en aquel momento sí, sí había un agotamiento de la ambientación. Y el hecho de tener una ambientación nueva, un universo nuevo, porque podemos decir que el, el Asia del mundo de tinieblas era un universo totalmente nuevo en muchos sentidos, tener vampiros nuevos con reglas nuevas, con una cultura diferente, con un lore también diferente, daba un, un balón de oxígeno, un, un soplo de aire fresco a aquellos que nos encantaba eh, vivir de las novedades y rumorearlas entonces cuando se publicaron estos juegos se tuvo un gran impacto mediático bueno mediático me refiero a páginas de internet y foros etcétera y eh, se habló muchísimo en correo en todo y yo creo que hasta se jugó vale no sé exactamente cuánto se llegaría a jugar porque no puedo estar metido en las mesas de la gente, pero como poco atrajo mucha atención del fandom, o por lo menos del fandom, que era más activo en lo que eran los precursores de las redes sociales. Mal dicho que todo esto era muy nuevo todo, ¿verdad? ¿Cómo de nuevo? Pues casi prácticamente como otro juego distinto. Porque la diferencia que hay de, con este juego, lo original, es que los Cuellin no son vástagos, no son caenitas. ¿Vale? A pesar del desafortunado nombre, ya que el juego se llamaba en inglés Kindred of the East, vástagos del Este, los Cuellin, los vampiros orientales, no podemos decir que sean vástagos, porque son otra especie diferente a la que se hizo llamar así. Son vampiros, sí, pero son distintos. ¿Cómo de distintos, vale? Pues hay varias diferencias que las iremos viendo más adelante. Pero la principal clave es cómo se hacen, ¿vale? Porque cómo se hace un vástago. Un vástago se hace cuando otro vástago lo maldice con su sangre. Aquí en este caso no hay ningún otro vástago vampiro al que culpar, ¿vale? Porque. ¿Cómo se hace un cuelle? El cuelle empieza haciéndose en sí mismo a través de una vida mala. Una vida mala significa una vida en la que se han cometido grandes pecados, por hablar en términos cristianos, en términos budistas o hinduistas podríamos decir mal karma, que hace que des con tus huesos figurados en el infierno. En alguna ocasión esa mala vida Puede ser porque haya sufrido mucho y eso te haya generado eh, mucha angustia por decirlo en términos de Gurae O porque incluso en algunos casos eh, no haya vivido lo suficiente la vida Aunque lo más normal es eh, eso, que empieza mal el personaje porque es un criminal de alguna manera Es un, alguien que ha hecho cosas muy malas en vida y ese es el trasfondo con el que empieza el personaje entonces es mandado al infierno para su depuración porque el sentido cosmológico de los infiernos del Reino Medio es castigar al alma, pero no, no por deporte, sino para de purgarla y, y dejarla limpia y reluciente y preparada para la reencarnación. Aunque la corrupción espiritual del Reino Medio llega hasta los más altos niveles. Y muchos de los reyes, señores del infierno, los reyes llamas, aprovechan el sufrimiento de las víctimas para hacerse poderosos a través de un chico contaminado. Por tanto, intentan alargarlo o condenar lo más posible cuando no para siempre. Pero esa quizás no es la cuestión. ¿Vale? La cuestión es que de una manera u otra, el alma de un cuellín es un alma que consigue escapar del infierno. De alguna manera, consigue escapar a sus captores, salir huyendo y entonces... Lo que ocurre es que recorre miles de kilómetros metafísicos para encontrarse de nuevo en la Tierra, encontrar su cuerpo y resucitar o revivirse de alguna manera, ¿vale? No de alguna, no de una manera completa, porque el Cuello encuentra que ha escapado del infierno solamente para iniciar su condena en la Tierra, ya que el cielo le ha retirado el aliento, se ha convertido en un no muerto, está proscrito del sol y sufre un hambre atroz que solo puede saciar tomando el chi, la energía vital de los vivos, ya que él, él no es capaz ya de producir su propia energía vital porque ya no está vivo, ya no está muerto tampoco, es poco más que un fantasma, ¿vale? especialmente Quellín es un palabra extraño que mezcla chino y japonés, pero significa persona fantasma. Lo cual es una definición bastante apropiada porque los Quellín son poco más que eso, fantasmas con un cuerpo. Mucho más de lo que podríamos decir, por ejemplo, de los vástagos. Y bueno, son fantasmas porque, bueno, tienen muchas características de fantasma. Yo, han vuelto del infierno, como un, fuera del infierno como un espíritu y han vuelto como un espíritu simplemente han tomado su cuerpo y además está guay porque la mayoría del folclore de Asia, especialmente el moderno, tiene que ver con fantasmas más que con otro tipo de criatura sobrenatural. Bueno, recapitulando, se encuentran como fantasmas hambrientos en un cuerpo muerto, proscritos del sol y de la sociedad humana y repudiados por el cielo pero no es el fin, hay alguna esperanza, y esa esperanza es el Dharma, es la vuelta atrás, eh, ya que los cuellos del el pasado descubrieron que no tenían por qué ser totalmente monstruosos y podían redimirse de alguna forma siguiendo lo que el cielo pudiera esperar de ellos. Y a través de la iluminación, que en muchas religiones orientales la iluminación es un estado mental, o mejor dicho, en estado del espíritu, al que no se pueda llegar eh, aprendiendo directamente porque la mente es tan engañosa como el cuerpo, se hace a través de la consciencia, a través del espíritu y se llega a través de experiencias que rompan nuestras concepciones y abran nuestra mente y en este caso consigan resolver el misterio de para qué sirve en el ciclo un vampiro. Y si el cuellén llega a resolver ese misterio, eh, será recompensado con la trascendencia, con la cien nube, ¿verdad? Lo que se conoce en occidente como la Golconda. Trascenderá su, su estado monstruoso y será capaz probablemente de dejar, abandonar este mundo y volver a unirse con el ciclo. El problema es que la iluminación no es fácil, como he dicho, solo es a través de la experiencia, de vivencias realmente peculiares que puedan enseñarnos verdades del mundo que normalmente están ocultas. Y los oyen pasan siglos o milenios persiguiendo estas verdades antes de poder completar este difícil camino. Todo esto mientras tienes que buscar sustento cada noche, donde tienes que sobrevivir, a los múltiples peligros del mundo, a las facciones contrarias, cuando tienes que participar en la política de la corte, o si no tarde o temprano acabar repudiado, no podrás encontrar quien te ayude. Y bueno, pues es un camino francamente complicado, aunque la experiencia de muchos bodhisattvas, maestros, demuestran que es un camino real y existe. Y hasta aquí, porque me he puesto a, a grabar la presentación, me he puesto a hablar y hablar y hablar y cuando me he parado un momentito a, a, a tomar un respiro y a beber agua me he dado cuenta de que llevaba una hora y, y no había llegado ni a la mitad y yo en realidad esto lo quería hacer como 20 o 30 minutos para que no se haga muy pesado y no creo que haya quien aguante una hora y media hablando sin parar de estirpeduriente así que he pensado en partirlo en trocitos y que sea primero el de este que sea como una introducción. Que, que sirva un poco para aquellos que no conozcan el juego, para que lo conozcan un poco, para que el que nos vea si le interesan estos estos tutoriales o, o tal. Y que el que... Y si no, pues nada, <risa> pues que no los veáis. Y ya más adelante, pues eh, seguimos contando ya cosas bastante más específicas, declarando un poco cuáles son los elementos chulos que trae el juego de Stripe de Oriente y cuáles son la, pues, eh, los dharmas, las disciplinas, las diferencias que hay con los vástagos, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo quería también, sobre todo, hacer un, un alegato del juego porque creo, bueno, lo que he contado hasta aquí creo que se puede ver un poco, pero eh, la idea principal es que eh, creo que Stripe de Oriente da para historias muy chulas, historias porque el los vástagos son vástagos al final no por su culpa, sino reciben la maldición de otros. algunos eligen, pero es una elección un poco falsa, engañado y se ven en esa maldición. Entonces el vástago en sí es una víctima tanto como culpable, sin embargo el Quellin el, el vampiro oriental, eh, recibe esa maldición como consecuencia de su acto, como consecuencia de su mal karma entonces hay una responsabilidad y una culpa que va a dar eh, más intensidad más drama más melancolía al hecho de haber sido expulsado del ciclo y haber sido eh, maldito con, con la no muerte y con todo lo que es con todo lo que supone convertirse en una en una criatura que da la espalda a la a, a todo lo natural, a todo lo humano y a todo esto. Eh, y Además de ese tono dramático o melancólico tenemos como punto muy interesante esta búsqueda de iluminación que, que comentaba que eh, es una iluminación una iluminación deambular muy personal eh, porque aunque haya cinco dharmas principales u otros eh, la manera en la que el Cuellin busca respuestas, esa respuesta, la respuesta que encuentra el, el sitio donde va a encontrar la iluminación es muy personal es distinto para cada personaje y puede surgir en, en cualquier escena la, la menos esperada entonces eh, puede dar crónicas muy chulas intentando cada Cuellin eh, tratando de, de buscar la manera de, de de reconciliarse con el mundo, la manera de, de, de redimirse, o la manera de, de encontrar cuál es su nuevo papel en esta existencia, pero también incluso si, si no se quiere llevar tanto la crónica centrada en la iluminación, se quiere hacer crónicas más políticas en el mundo de las de la cortes de los Cuellin, que también tienen su, su política también tienen sus conspiraciones igual que las de los Vástagos, o incluso en, en crónicas más épicas en las que eh, nos enfrentemos por el, por el mundo a los birros de los demoníacos, reyes llamas y cosas así incluso en ese tipo de, de crónicas más, más épicas o menos personales eh, siempre puede haber un espacio para, para el desarrollo personal del personaje ya que la iluminación como he dicho puede aparecer en cualquier momento entonces en una escena de caza Puede terminar pasando algo que le llega al personaje a hacer una reflexión y descubrir y abrirse a una comprensión mayor de su existencia. Puede ser porque mate a alguien, o porque le perdone la vida, o porque vea que si alguien protege a otro, o por lo que sea, algo que mm, pueda abrirle de repente la mente y aprender algo nuevo. Y entonces eso sirve sí a aprender. Entonces, lo iremos viendo en otros vídeos pero esa búsqueda tan personal, tan tan, tan única, eh, da un sentido muy especial a este juego entonces eh, os, os encomiendo a que nos sigáis en, en siguientes vídeos para ver a lo que me estoy refiriendo o a que buscáis información del juego y, y que veáis que tiene para darle una buena oportunidad cualquier cosa que queráis eh, comentar sobre el juego, que esté de acuerdo, que no eh, Preguntas que queráis hacer, cualquier sugerencia, cualquier cosa que tengáis que decir, pues aquí abajo tenéis los comentarios para hacerlo. Y mientras tanto, pues seguid esperando al próximo vídeo. Y si no queréis estar pendientes, pues ya sabéis, el botoncito de suscribirte y ya tenemos un seguidor más. Bueno gente, eh, muchas gracias y nos vemos en otro momento en la Asia de 1998.